Muy buenas tardes a todos y todas quienes están conectados al Facebook Live de Hiperderecho. Eh, nos reunimos en esta ocasión para poder presentar, que, para poder presentar el reporte ¿Quién defiende tus datos Perú 2021? Este es un reporte que desde Hiperderecho eh, lo venimos realizando los últimos tres años seguidos. También lo realizamos el año 2015 y justamente se trata de analizar y buscar eh, medir el nivel de cumplimiento de las empresas de telecomunicaciones peruanas respecto de la normativa de protección de datos personales, de protección de la privacidad y eh, si es que también están tomando algunas medidas proactivas eh, sobre el particular, ¿no? Entonces, el, el reporte justamente al final eh, tiene una conclusión a las cuales se evalúan las principales operadoras de telecomunicaciones en Perú y ver y hacer una evaluación sobre cuánto eh, efectivamente si cumplen o no y si se les valora positivamente el nivel de compromiso que tienen con la privacidad y los datos personales de, de sus usuarios nos acompañan eh, en esta presentación Veridiana eh, Alimonti eh, por parte de, de la IFF quien es el quien ha desarrollado la metodología para realizar el reporte y también Verónica Arroyo de parte de Access Now, que nos va a poder comentar un poco sobre los resultados del reporte peruano. Entonces, Veridiana, entonces nos va a comentar un poco sobre el contexto del reporte, quién defunde tus datos, cómo es que se va trabajando en la región y cuál es el contexto de, de este Adelante, Veridiana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicidades por el lanzamiento de la cuarta edición del informe en Perú. Eh, yo empiezo con una presentación, entonces voy, voy a compartir mi pantalla a ver si, si esto pasa bien. Muy bien. Bueno, entonces estamos acá. Yo hablo como ha, di, ha dicho Dilma, de la Electronic Frontier Foundation, que es una organización eh, que está basada en los Estados Unidos, pero que hace mucho tiempo trabaja con organizaciones en distintas partes de América Latina, y este es uno de sus proyectos. ¿Quién defiende tus datos? LATAM y España, eh, la y ya les presenté. Eh, trabajamos con distintos temas de libertad de expresión, privacidad, en el entorno digital, y este proyecto ha empezado eh, primeramente en, eh, evaluando las empresas que trabajaban, que operaban en los Estados Unidos y empresas globales de Internet también, eh, con eh, el nombre de Who Has Your Back, quien defiende ¿no? los, los, los usuarios, y el principal objetivo claro es tener en cuenta el marco legal local, pero impulsar buenas prácticas, que van más allá de, de lo que necesariamente está previsto en la legislación. Claro que se sí que impulsar eh, este cumplimiento, pero aprovechar lo que ya tiene el marco legal local para impulsar también buenas prácticas de las empresas e, e impulsar una competencia positiva en nombre de la transparencia y la privacidad y protección de datos de los usuarios. Esto bueno ha sido nuestras estrellas al inicio en 2011 y después en 2017 estábamos así, ¿no? Y en 2015 empezamos el proyecto en América Latina. Con quién defiende tu tus datos? Esta es una página donde pueden encontrar los distintos reportes en la región. Eh, todavía no está actualizado el de Perú, pero lo haremos luego después del, de, de este evento, el lanzamiento. Y aquí se puede ver los distintos, los distintos países en que tenemos informes y sus, sus evoluciones a lo largo del tiempo. Eh, y la idea, como ha dicho Dilmar, es impulsar eh, una, primero la transparencia de las empresas con relación a sus prácticas, eh, principalmente teniendo en cuenta los pedidos de los gobiernos uh, para acceder a datos de los usuarios de investigaciones, lo que por un lado sí, eh, pueden impulsar y, y ayudar a las investigaciones, pero hay que ser de una manera alineada con los derechos humanos, con el debido proceso, con la proporcionalidad, la necesidad y en esto cumple un rol, juega un rol fundamental las empresas que tienen acceso a nuestros datos de comunicaciones, a nuestra navegación en línea, a con quién hablamos, cuando hablamos y lo que sea. ¿no? Entonces, esta es una parte importante de, del proyecto, así como sus políticas de protección de datos, privacidad y su transparencia con relación a sus prácticas también eh, en sus um, en sus operaciones comerciales, esto se queda incluso más importante, los informes de América Latina que van analizando las políticas de protección de datos, teniendo en cuenta también los marcos locales sobre este punto. ¿no? Eh, y de manera, creamos en este sentido una red de colaboración con distintas entidades, y aquí tenemos hiperderecho en Perú, eh, y algunos comentarios muy breves ¿no? que, que demuestran un poco eh, cómo se han evol evolucionado los informes a lo largo del tiempo. Entonces, eh, podemos ver que en, en Colombia, con, con la Fundación Carisma, se han evolucionado la transparencia en las prácticas de bloqueo de sitios web y también informes de transparencia con pedidos de datos por el gobierno. Eh, son informaciones de estadísticas sobre estas solicitudes de datos. En general, esto no es, no, es, no es una obligación legal de las empresas, pero ya es hoy una buena práctica arraigada en el mercado. Eh, un, un punto importante que incluso se ha desarrollado en el informe en Colombia ha sido el hecho de que Milicon y otras empresas han pasado en sus informes de transparencia a presentar el hecho de que um, el Estado colombiano eh, requiere el acceso directo a las redes de telecomunicaciones móviles de, eh, de las operadoras en, para interceptar uh, llamadas móviles en el país. Y a partir de esto, el informe más, um, el informe más actualizado, más actual uh, de Carisma ha desarrollado y profundizado en el tema y solicitado a las empresas más compromisos teniendo en cuenta esta práctica, que es muy problemática y que incluso no se queda claro la base legal en Colombia para ello. Algo interesante que se ve a lo largo de los informes también es que incluso los países que tenían eh, legislaciones de protección de datos cuando empezamos el informe, como Colombia, y que tenían políticas de protección de datos eh, en sus sitios a conta de esto, las políticas se han evolucionado también en términos de ser más claras, de, ser, de, de, de la manera como se presentan ser más atractivas, y esto se pone en el informe de, de Carisma. Eh, como también se puede ver en Brasil, con las tel telcos brasileñas, en que hoy la mayor parte de, con, del informe de Internet Lab, en que la mayor parte de, de, los, de las operadoras de telecomunicaciones en la región eh, nosotros en el proyecto, aunque hayan excepciones en algunos informes que también se verifican otros, otras aplicaciones de internet con, con respecto a cuestiones específicas, de manera general en la región nosotros evaluamos las prácticas de privacidad, de protección de datos y transparencia de las empresas de telecomunicaciones porque están basadas en los países y tienen competencia con, con otras con otras empresas. ¿no? Entonces, en Brasil también se puede ver que la mayoría de las empresas ya tienen portales de privacidad, centros de transparencia, algo que en Perú solo una de las empresas, que no voy a decir cuál, lo hace y que las otras pudieran seguirla y seguir su ejemplo, porque esto presenta de una manera muy, mucho más interesante a las personas las informaciones sobre sus derechos y sobre las prácticas de las empresas. También algo interesante. En Brasil, son las informaciones eh, sobre eh, la defensa de las empresas, de la privacidad de los usuarios en los tribunales. Eh, cuando estábamos hablando de pedidos desproporcionales, por ejemplo, hoy es una empresa brasileña eh, que en el último informe, eh, eh, Internet Lab recalca que ha cuestionado una orden de una autoridad policial directamente de la autoridad policial que solicitaba el suministro de contraseñas de acceso durante un periodo de seis meses de cualquier dato telefónico solicitado por esta autoridad y ahí la empresa cuestionaba la generalidad de la orden y pedía que se identificara los usuarios y los terminales ¿no? entonces esto es la empresa que sabe y la autoridad si la empresa no toma una posición en defensa, en defensa de la privacidad y de, y de requisiciones que sean necesarias y proporcionadas, el usuario no se puede defender. En Chile también vemos algo interesante en términos de ampliar la publicación de informes de transparencia y también lo que vamos a ver en la, en, en la eh, presentación del informe en Perú de algo que nosotros llamamos de protocolos de solicitudes de datos por autoridades o guías de datos por autoridades, que son procedimientos de, que la empresa toma cuando recibe un, una solicitud de datos por, por autoridades gubernamentales. Y esto también en Chile hoy es algo que ya la mayor parte de las empresas publica y en Perú vamos a ver que solo algunas. <risa> Y bueno, eh, para terminar una visión general de las empresas en la región, eh, Telefónica, que puedes tener, eh, que, que opera en la región como vivo, o Movistar, y Milicon, que no opera en, en Perú, pero que opera en otras partes, suelen estar entre eh, las... No, opera, opera en, en Perú también, ¿no? No. Sí. Mm. Es, no, no, no, sí, suelen estar entre las mejor evaluadas por la influencia de sus políticas globales. Y el informe de Telefónica es el más detallado en datos de estadísticos y el informe de Millicom, TIGO, eh, cuenta con más informaciones narrativas de los países, pero en general presenta datos estatísticos solo por, por región. Claro, sí opera, <ríe> América Móvil sí, TIGO no opera. Eh, América Móvil, claro, ha publicado apenas en 2021 un informe de transparencia global con estadísticas por región y no por país, como lo hace Telefónica, ¿no? Pero sin embargo hay avances locales en algunos países, sí, lo hace eh, con datos específicos y vamos a discutirlo más adelante. Y eh, empresas incluso con menor, menor participación de mercado o locales también se destacan en algunos países, como en Chile, en Colombia, en Brasil. Eh, y sobre esto también podemos discutir el informe peruano más adelante. Entonces, bueno, eh, estas son consideraciones iniciales sobre el informe en la región y seguimos con la presentación eh, del caso de Perú. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Berici. El, como podemos ver, el el informe, de todas maneras, ayuda a que desde que se ha comenzado a realizar los reportes en la región ha impulsado que las empresas, si bien no pueden, eh, no, no se requiere con el, con el mandato legal expreso, que sí lo asuman como si fueran parte de sus buenas prácticas corporativas, que de todas maneras eh, le suma valor y le añade a la empresa mayor responsabilidad hacia los usuarios, ¿no? Eh, entonces ya entrando al caso peruano, voy a compartir pantalla, ya entrando al caso peruano, eh, nosotros eh, hemos eh, realizado la, digamos, la investigación, el reporte, teniendo en cuenta eh, más o menos cuáles son las cuatro principales operadoras de telecomunicaciones que tenemos aquí en Perú, ¿no? El, el mercado de, tele, de las telecomunicaciones, esta es la información de fines del, del, anterior, del último, del último semestre, del trimestre del año pasado, podemos ver que todavía respecto a la participación en el mercado de telecomunicaciones, eh, telefónica todavía cuenta con, un, con un gran, una gran participación, si bien se ha visto reducida porque el anterior reporte tenía más o menos 69, se ha reducido 7 puntos, pero aún sigue, siendo, tiene, sigue teniendo la participación mayoritaria, ¿no? Claro, ha, ha crecido un poco, eh, pero vemos que el resto de, de las operadoras está eh, extendiéndose cada vez un poco más, ¿no? Eh, todavía podemos decir que Telefónica mantiene una posición, no decir de dominio, porque no lo tiene, pero sí tiene una posición importante en el mercado de telecomunicaciones peruano. Eso respecto en el mercado de telecomunicaciones en general. Sobre el mercado de Internet móvil, que es, digamos, el, el mercado de Internet en el que más usan los peruanos, porque peruanos y peruanas, porque el, mer el mercado de internet eh, fijo, por así decirlo, eh, no se ha desplegado tanto como el móvil porque requiere que se, se desarrollen más infraestructuras y, y sabemos que la geografía peruana hace muy costoso el despliegue de estas infraestructuras. Entonces, la forma en la que más se conectan los peruanos y peruanas a internet es a través del internet móvil. Teniendo en cuenta ello, el, la participación, de nuevo, en el mercado, a comparación del mercado de las telecomunicaciones en general, el mercado del Internet móvil peruano está un poco más balanceado, ¿no? Eh, el telefónica tiene un 31%, claro, tiene un, po, tiene un poco más de mercado, y vemos que hay dos empresas que cada vez más están ganando más, eh, más, más usuarios, más posicionamiento en el mercado, ¿no? En este caso, la empresa de eh, vietnamita, este, Vitel, ¿no? O Vietel y Entel. En este caso, cada uno con eh, poco más del 15%, pero que ya comienzan a mostrarse. Eh, ambos suman, eh, entre ellos dos pueden sumar, digamos, la posición en el mercado que puede tener, claro, o Telefónica. Y bueno, y la, pre, la presencia de otros en el mercado de Internet móvil es muy, muy reducida, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, y nos ponemos a pensar en el mercado de Internet fijo, eh, eh, eh, a diferencia del Internet fijo, donde si hay una empresa que está siendo disruptiva, que no es, por así decirlo, típica del mercado de telecomunicaciones, como que podría ser WIN, en el mercado eh, que WIN se especializa en brindar acceso a fibra óptica, el mercado de Internet móvil, eh, digamos, se mantiene estático y dividido entre estas eh, cuatro operadoras y en la medida que lo, los peruanos y peruanas más acceden a Internet a través de Internet móvil, y estas son las cuatro green, principales empresas que brindan este servicio, es que justamente eh, decidimos analizarlas, ¿no? En la metodología del reporte, eh, vamos, nosotros tenemos como empresas evaluadas justamente a las que mostramos previamente. Evaluamos a Telefónica, a Claro, a Entel y a Vitel. Estas empresas... Eh, eh, se las toma en cuenta nuevamente por la posición que tienen en el mercado eh, de telecomunicaciones actual, específicamente en el de Internet móvil. Posiblemente en el próximo reporte y lo que pudimos ver, eh, digamos, de un tiempo, a esta parte de, de inicios de este año, que una posible empresa a incluir en la evaluación podría ser a futuro, ¿no? Eh, WIN, pero todavía eh, nos estamos centrando en lo que es el mercado de eh, Internet eh, móvil o, o Internet en general, eh, que son estas las grandes más empresas. Sobre la información que nosotros analizamos para poder eh, generar el, el reporte mismo, el, de dónde pudimos conseguir la información para poder llenar las categorías de reporte, eh, la información que nosotros utilizamos es la información que sea pública y eh, públicamente accesible eh, a, a, de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, la, la información que puede contar estas empresas en Internet, en sus páginas web. Cuando uno entra a la página web de la empresa, el, el que pueda tener una, una pestaña de transparencia o información al usuario o políticas de privacidad, entonces la información que analizamos es la públicamente disponible y que se puede acceder. No obstante ello, y digamos para no, que no, el, el informe no pueda ser del todo completo y que de repente las empresas no hayan subido cierta información, pero que esta sí puede incluirse dentro del reporte, también solicitamos la opinión de las empresas, una vez elaborado el reporte, por así decirlo, el primer borrador, eh, le enviamos una carta a las empresas operadoras eh, solicitando, eh, mostrándoles la información recolectada y esperando sus comentarios, ¿no? si es que había información que, fue que faltaba añadir y, y porque esta información no estaba públicamente accesible a través de su, de su sitio web. Entonces, a las cuatro empresas se les cursó eh, cartas solicitando eh, su participación y que puedan revisar el reporte preliminar. De las cuatro empresas, solo dos nos respondieron. ¿no? Y justamente un poco también ya vemos que se están repitiendo patrones del anterior reporte. Eh, las, las otras dos que participaron en el anterior reporte son las mismas de ahora, ¿no? que son este, telefónica y claro las que eh, prestaron su atención y nos brindaron, el, digamos, las facilidades de información para poder tener un reporte mucho más completo. Y es a través de esta información, de, ya sea de la información públicamente disponible o la información que nos brindaron las propias empresas una vez contactadas con el reporte, que pudimos generar el reporte con la información que, que, con este, que en este se cuenta, ¿no? El, el reporte... Eh, tiene, eh, hemos decidido en este reporte incluir una categoría adicional. ¿no? El reporte cuenta con ocho categorías y cada categoría eh, tiene, eh, se valoran tres ámbitos. ¿no? Eh, en la categoría de políticas de privacidad, a grandes rasgos, lo que se evalúa es que la, la empresa de telecomunicaciones tenga en su página web eh, que sea accesible las políticas de privacidad de la empresa, ¿no? del contrato de telecomunicaciones. Que del, del servicio de acceso a internet, ¿no? que presta cuando una persona contrata con telefónica, que pueda acceder a esto, incluso también las políticas de privacidad de la propia página web, eh, que esta información, además de accesible, sea entendible, porque sabemos de que el, el consentimiento sin plena información y a veces manejando términos un poco complejos, no necesariamente eh, es, es un consentimiento deseable del todo, ¿no? Entonces, en políticas de privacidad se analiza esto. Si es que esta información está disponible eh, a través de, su, de sus páginas web, cuán completa es esta información respecto a las políticas de privacidad y si eh, este, es, es accesible, no está hecha en un lenguaje accesible, entendible por cualquier ciudadano o ciudadana. Respecto de la autorización judicial, el, este, este, en esta categoría se analiza si es que las, si las empresas hacen pública por ejemplo, si es que en el caso van a poder, van a interceptar las comunicaciones de sus, de, de sus usuarios o van a realizar alguna, alguna actividad que implique alguna este, afectación de la privacidad de sus usuarios, si es que ellos lo hacen exclusivamente bajo mandato judicial, ¿no? El, el mandato judicial es justamente la garantía que permitiría de que el, la, la limitación que se hace a de estos derechos no sea una limitación eh, arbitraria, porque es, eh, si partimos de que eh, lo, lo harían de, a través de medidas administrativas ya estaríamos con un pequeño problema. Entonces, eh, si es que las empresas eh, son explícitas y claras al decir que solo vamos a permitir eh, eh, que las, digamos, entregar información de nuestros usuarios o que intercepten las comunicaciones a través de autorizaciones judiciales debidamente motivadas, ¿no? En lo, en lo referido a la notificación de usuarios, nuevamente, eh, esto es, digamos, la, la contracara de la autorización, ¿no? Si de un lado yo pido la autorización para poder acceder a la, digamos, a entregarte la información del usuario de telecomunicaciones, del otro lado está la posibilidad de notificarle al usuario cuándo es que está siendo, digamos, intervenido o cuándo sus datos personales están siendo requeridos. En esta categoría de notificación de usuarios eh, se analiza si es que la empresa, digamos, públicamente eh, se compromete a notificar a los usuarios cuando eh, la autoridad competente requiera información de estos, ¿no? Eh, imaginemos que la, la policía consigue, pues, una orden judicial o de repente no, en ámbitos penales, ¿no? En ámbitos laborales en los cuales existe un pedido para que una empresa monitoree las comunicaciones de otra persona, ¿no? Entonces. Eh, justamente esto es lo que un poco eh, lo que se evalúa en este ámbito ¿no? si las empresas se comprometen a notificar al usuario para decirle tenemos esta orden y es, ojo está siendo monitoreado no está siendo monitoreado tus comunicaciones están siendo interceptadas o estamos entregando esta información tuya a esta autoridad porque esto es lo que ha requerido el, el cuarto la cuarta categoría gira en torno al protocolo para requerir datos personales Acá se evalúa si es que la empresa tiene publicada en su sitio web un protocolo justamente para cuando el, la autoridad le solicita los datos personales, ¿no? Eh, ¿Cuál es el procedimiento que, interno que sigue esta empresa para cuando el, ya sea a través de una orden judicial? Bueno, lo ideal y solamente es que sea a través de una orden judicial se le exige a la o se le requiere a la empresa que entregue datos personales de sus usuarios. Entonces, eh, acá se evalúa si es que la empresa cuenta con este protocolo, si es público y, se, y si se complemente públicamente a cumplirlo. En el apartado de transparencia, evaluamos eh, si es que la empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, tiene un informe anual en el cual da a conocer cuántas solicitudes de, intercept, de interceptación tuvo en el último año, eh, y, y en este caso buscamos que de repente puedan ser más específicas, no que detallen, por ejemplo, si es que en estas solicitudes de, interpreta de interceptación o de requerir datos personales, ¿quién ha sido la autoridad que ha solicitado? no Ya sea de repente la policía en el marco de la ley Stalker, o sea una orden judicial, y, e incluso más ideales que sea cuál es el ámbito de investigación, o ¿no? de repente una investigación en un proceso penal, o una investigación en un proceso de familia, que... Eh, Todas estas distintas categorías, justamente es que se evalúa la, la transparencia, es, es decir, cuán disponible o cuánta apertura tiene la empresa para comunicar a sus usuarios de qué es lo que el, el Estado le está solicitando de, de ellos mismos, ¿no? Eh, un, la sexta categoría habla de promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no? Aquí evaluamos cómo es que las, si las empresas de telecomunicaciones. Eh, se comprometen en la defensa de los derechos humanos, pero, por ejemplo, participando en foros regionales o incluso tomando medidas ante posibles proyectos de ley u, u órdenes que puedan ser vulneratorias de los derechos de sus usuarios, ¿no? Entonces, cuán vinculado o cuánto cuánto promociona, cuánto defiende la empresa los derechos humanos de sus usuarios, ¿no? Eh, ya sea eh, participando en foros interregionales internacionales que abordan estos temas o nuevamente no tomando medidas concretas frente a posibles eh, actos, legislaciones que puedan afectar a sus usuarios el, sexto, el séptimo punto es la promoción de la seguridad digital ¿no? acá se evalúa si las empresas de telecomunicaciones eh, tienen de repente en su página web alguna información para que los usuarios puedan tomar medidas en caso eh, para no verse afectados por cuestiones de phishing o por cuestiones que puedan afectar, eh, la, digamos, eh, su libre y normal desarrollo en el entorno digital, ¿no? ¿Cuánto promociona, cuánto concientiza la empresa para que la persona pueda hacer un uso más seguro, eh, más seguro de Internet o más seguro de su espacio digital? Finalmente, nosotros este año decidimos analizar, la, a, a, a, a, a añadir una última categoría que hace referencia a la disponibilidad de la página web de contratos y políticas de privacidad en lenguas originarias. ¿Por qué es que decidimos añadir este ámbito? El, eh, digamos, dentro, de un dentro del grupo de la sociedad peruana, quienes están más excluidos de la conectividad son justamente quienes se encuentran ubicados en las zonas de la Amazonía o en, las, este, o en, los, o en los Andes Altos, ¿no? Y ahí es justamente donde la conectividad es más escasa y, y justamente se encuentra una brecha digital respecto de quién puede vivir en las, en las ciudades y en este punto es eh, donde se entrelazan, ¿no? Quienes se encuentran en zonas con menos conectividad uh, a Internet eh, son quienes tienen en lengua materna alguna lengua originaria, ¿no? Pensemos en esta, ¿no? Ya sean las andinas como el quechua o el aimara o algunas eh, de las amazónicas. ¿Y por qué es importante ello? Porque eh, creemos que una, eh, una autorización o el consentimiento no se brinda del todo bueno si es que la persona que lo brinda no lo hace con plena, con conocimiento, informado de manera previa, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto podríamos hablar que una persona que tiene su idioma nativo, la shaninka, se le presenta un contrato en español, que además muy probablemente de repente no lo pueda leer porque también no está alfabetizada, entonces la persona necesita conectarse a internet, necesita sacar un celular para que su hijo o su hija pueda, pueda hacer las clases virtuales. Y va donde la, empresa de, donde la empresa operadora y la empresa operadora le presenta un contrato en castellano. ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta persona va a tomar una correcta decisión sobre cómo va a disponer el uso de sus datos personales? Si es que esta información que le van a brindar no le es, este, no le es comprensible en un primer inicio y no le es comprensible justamente porque no se brinda las facilidades para que eh, la persona pueda conocer exactamente qué se le dice. Y justamente por eso es que se mide la disponibilidad que pueda tener ya sea en la página web, en los contratos o en, o en políticas de privacidad. Eh, este año, digamos, optamos por ser, a, digo, tener una posición abierta y analizar y ver hasta cual, qué punto proactivamente llegaron estas empresas para las empresas de telecomunicaciones para poder informar correctamente a las personas al momento de contratar no y que no estemos ante una situación en la que eh, las personas brindan su, su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales sin que sepan efectivamente qué es lo que se van a hacer, qué es lo que van a hacer con ello. Bueno, el, respecto de los principales hallazgos que podemos en, encontrar del, de, de, del, del reporte que hicimos analizando estas categorías para cada una de las operadoras, eh, si desean un poco verlo más al detalle, eh, está el, el reporte está en, la, está en nuestra página web que se puede acceder a través de este link, hiperderechoorg slash QDT de 2021, ¿Quién define tus datos 2021? En la página web podemos encontrar el, el reporte detallado y, ten, y mostrando las evaluaciones específicas sobre las, operadoras, ¿no? Eh, explicamos también nuevamente qué son las categorías, qué se evalúa dentro de cada categoría, eh, como es, es lo que se mencionó, y cuál es la evaluación individual de cada empresa, ¿no? Eh, por cuestiones de tiempo, desearíamos poder hacer eh, extensivamente todo lo que, toda la evaluación individual de cada uno, pero en, en esta ocasión vamos un poco a conversar sobre qué, qué resultados, qué conclusiones podemos sacar de, de lo que de una mirada general a lo que es la evaluación que se hace a, los, a las empresas de telecomunicaciones. ¿no? En primer lugar, el, un, un hallazgo importante eh, que podemos ver es que el, el mercado de servicios de acceso a Internet a través de Internet fijo ha sufrido ligeros cambios. Eh, Movistar ha visto disminuida su posición en el mercado en favor de otros operadores, en este caso claro. Y en lo relativo al Internet móvil, eh, no ha sufrido variaciones tan sustanciales, no eh, como sí podría ser el mercado de, de, de, de, a través de, de telecomunicaciones en general. Respecto a la normativa, también pudimos ver que no existieron modificaciones sustanciales a la normativa que puedan implicar que las empresas eh, necesiten incluir eh, nuevos protocolos o incluir medidas adicionales en cumplimiento obligatorio de alguna ley. Lo que sí existe es la modificación a la así denominada Ley Stalker, ¿no? eh, que justamente fue realizado el año pasado a través de la Ley 3128.4, que con esta ley se, amplia, se ampliaban los supuestos a través de los cuales la policía podía requerir sin orden judicial la geolocalización de... De, de ciertos números, ¿no? Eh, bajo esta ley se ampliaron los, los delitos bajo los cuales la policía, según una autorización judicial, podía decirle a una operadora: Oye, claro, oye, oye Telefónica, oye, Vitel, eh, brindame la geolocalización de esta persona y, y ya, ¿no? El, la ley amplió los delitos bajo los cuales se pueden a, realizar esta, esta, este acceso a la geolocalización. Eh, bueno, en, en lo, y, y hablando de las, de las categorías en específico, en referi, eh, creo que uno de los puntajes más altos que tuvieron las empresas, eso lo vamos a ver a continuación, es justamente lo, lo referido a lo que son políticas de, de privacidad, ¿no? Todas las empresas cuentan con sus políticas de privacidad eh, colgadas en su sitio web y, que, y tienen algún, eh, y digamos, cuentan con un lenguaje, algunas de repente con cosas por mejora, ¿no? A veces de repente el lenguaje es un poco más técnico de lo deseado, pero dentro de todo es el, el, las empresas cuentan con hacer públicas las políticas de privacidad y los contratos bajo los cuales eh, se celebran su, los, el, el contrato de acceso a Internet, ¿no? Sin embargo, en lo referido a autorización judicial, eh, el, el cumplimiento es aún deficiente, ¿no? El... El, las empresas, por así decirlo, las dos más grandes, más grandes empresas en Perú publican cuáles son sus criterios respecto a la autorización judicial, ¿no? ¿En qué casos eh, van a, por ejemplo, en qué casos van a eh, eh, cumplen necesariamente con la autorización judicial? Algunas de repente son un poco más gaseosas y optan por un genérico de acuerdo a ley, y a veces el de acuerdo a ley puede ser cualquier cosa, eh, pero lamentablemente las dos empresas emergentes, Vitel y Entel, todavía no cuentan con algo similar. ¿no? No, no se tiene el nivel, digamos, de transparencia y de apertura de darnos a entender si es que se vinculan públicamente a solo, a solo entregar información mediante orden judicial como si lo hacen este, Claro y Movistar o Telefónica. no En lo que respecta a notificación de usuarios... Eh, el, el, el ámbito, lo que hemos podido encontrar es que en la normativa peruana no queda del todo claro si es que, por ejemplo, las empresas están obligadas a notificar a los usuarios cuando existe una orden, ya sea de interceptación o de requerir datos personales, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos ver es que, por ejemplo... Eh, sí se podría discutir en base a cuál es la materia discutida en el proceso judicial. no. Y hay empresas que justamente, por ejemplo, si bien no se, no se, no se comprometen públicamente a notificar en temas que pueden ser investigaciones penales, porque de la mano puede haber este, un tema de reserva de investigación y de afectar la finalidad de investigación, sí se comprometen a notificar en otros procesos, no, que podría ser en procesos de familia o en procesos laborales, que justamente, digamos, no tendrían por qué tener esa reserva en la investigación o en el proceso de investigación eh, penal, ¿no? Finalmente, respecto a la, a la categoría de disponibilidad a la, a la que pudimos añadir, ¿no? La disponibilidad de la página web eh, de contratos y o políticas de privacidad en lenguas originarias, el, el, el, es que creo que ha sido un grato hallazgo el poder saber que el, las, la mayoría, la, las empresas eh, suelen brindar canales de atención en lenguas originarias, eh, más que nada en canales de atención de telefonía eh, a través móvil, eh, y que bueno, principalmente se hacen quechua y en Aymara, ¿no? Se hace este tipo de atención y que... Eh, de, dos de estas empresas, Claro y Movistar, cuentan con contratos, incluso en que hecho hay, una, hay, hay una sección de políticas de privacidad en dicha lengua, ¿no? Lo cual es, es, eh, es un gran avance y es una muestra de, creo, de la apertura y el conocimiento de decir de que el, el consentimiento sobre el tratamiento de datos personales eh, es una. Eh, el brindarlo en la lengua materna de la, de la persona, en su lengua originaria, es una buena forma de. es una buena práctica, por lo pronto, ¿no? Es una buena práctica de las operadoras que esperamos que se, que se repita. Y lamentablemente lo que pudimos encontrar es que, digamos, ninguna de estas empresas eh, cuenta con una página web que, puede, que conste en alguna lengua originaria. ¿no? El, cuando uno entra a las empresas está todo disponible en castellano y no existe una sección para poder acceder al mismo contenido que se podría realizar en alguna de las otras lenguas originarias. Entonces, ¿cuál es el puntaje final que pudieron obtener las empresas? Como podemos ver, en políticas de privacidad, digamos, las empresas cumplen, ¿no? El, eh, en, hacer, eh, en hacer público nuevamente sus políticas de privacidad, en hacerlo de forma accesible, ¿no? No están, por así decirlo, muy ocultas, no es como que tienes que indagar con 3, 10 clics y entrar a la página, mayormente está disponible. Y, y eso, respecto de autorización judicial, nuevamente, eh, únicamente Claro y Movistar eh, por así decirlo cumplirían adecuadamente con los con los criterios y esto es porque hacen público que se van a digamos van a cumplir con lo que respecta a, la, a, a solo entregar datos mediante autorización judicial. Vitel y Entel no cuentan con ello. En notificación a, a usuario eh, tanto Claro eh, como Movistar lo cumplen. Eh, Movistar eh, tiene media estrella porque si bien no se compromete públicamente a notificar a sus usuarios, argumenta por qué es que no debe notificarlos, ¿no? Y mayormente es el cumplimiento de lo que son las reservas en procesos de investigación. Eh, lo mismo, y se repite un poco la misma situación en protocolo para requerir datos personales, en temas de transparencia también, eh, Vitel y Entel no se ha podido encontrar en su página web si tienen algún reporte de transparencia y cuando les fue consultado si es que podían contar con alguno que no fue publicado, lamentablemente no nos respondieron, entonces no, no, no, no, no se cuenta con esa información. En promoción y defensa de los derechos humanos, de repente la empresa que menos está cumpliendo en este punto es Vitel eh, que, no, eh, que no cuenta, por, por así decirlo, a comparación de otras empresas con portales específicos o de repente con acciones orientadas a detener alguna acción, eh, alguna medida legislativa que va a afectar los derechos humanos de, de, de sus usuarios o que participe o que se sepa que participe en algún foro o internacional que aborde esta materia. En promoción de la seguridad digital, eh, por ejemplo, las empresas cumplen con tener sus páginas web en, en este HTTPS y en al menos contar con unas plataformas que brinden la información a los usuarios de cómo poder eh, navegar y, y utilizar sus espacios digitales de forma segura. Y en lo que respecta a la última categoría de disponibilidad en lenguas originarias, el, lamentablemente Entel es la, la empresa que menor puntaje tiene con ello, porque no tiene, ni, eh, no tiene contratos, ni de página web, ni canales de atención, ni ningún medio a través de los cuales eh, personas que hablan lenguas originarias puedan solicitar información o puedan informarse más sobre cómo se están tratando sus datos personales o si existe alguna eh, orden de interceptación sobre ellos. Acá podemos ver la evolución del reporte, que, cómo es que ha ido evolucionando en Perú. ¿no? Eh, en el, vemos que del el primer reporte, que fue el hecho del do, el año 2015, solo tenía cinco categorías y el cumplimiento era, este, era mínimo, ¿no? el, primer, el primer reporte. Vemos que para el año 2019 eh, ya, pudo, este, ya se pudo ampliar un poco más el, el nivel de cumplimiento, más que nada en políticas de privacidad. Eh, en el año 2020, el, el cumplimiento, por ejemplo, al momento de, evaluar, de evaluación, de promoción de la seguridad digital, muchas de, la, de las empresas lo estaban haciendo. También entraron a cumplir un poco más lo que, en lo que refiere a autorización judicial y a, la, este, y, y a la notificación para usuarios. Y si comparamos el 2020 con el 2021, vemos que la mejora eh, básicamente se ha dado solo en las dos más grandes operadoras que tienen más del que entre ellas dos tienen como el 70% del mercado peruano. no Vemos que en tanto como identificación usuario, como transparencia, han mejorado, han mejorado y eso es bueno. Y desde esta instancia, eh, quisiéramos llamar de que justamente las otras dos operadoras que, que, que, que son parte y participan en el mercado de telecomunicaciones peruano, puedan eh, a, a, aplicar estas medidas de... Eh, eh, no solo como un tema de buen gobierno, sino por un tema de que están defendiendo y están eh, dan irán a entender cómo es que se preocupan por los datos personales, por la privacidad de sus usuarios, ¿no? Entonces, si sí, sí vemos desde que comenzamos a hacer estos reportes, si sí vemos que al menos las grandes operadoras comenzaron a tener mejoras, a implementar eh, mejores medidas, a hacer públicos eh, mejores protocolos sobre este tema lo cual nos, este, nos, nos alegra mucho, pero nuevamente ¿no? lamentamos también de que las otras dos operadoras todavía no estén, eh, no estén implementando o tomando las otras medidas que tienen estas, eh, la, la, las más grandes y las que tienen más antigüedad. ¿no? Creo que sería hasta ahí eh, un poco lo que quería comentarles del reporte peruano. Eh, nuevamente, si quieren leerlo, a detalle pueden hacerlo a través de este link en hiperderecho. Acá está, digamos, un poco la información más más más detallada. Y, y bueno, no sé si eh, en este punto creo que eh, Verónica nos quisiera hacer algunos comentarios sobre el reporte. Sí, Adelante, Verónica. Muchas gracias, Dilmar. Ah, este, Le saluda a Verónica Arroyo, trabajo en Access Now. Nosotros somos una ONG internacional que también eh, trabajamos para la defensa de los derechos humanos en el área digital. Estamos presentes en distintas partes y trabajamos. Yo trabajo para América Latina como analista de políticas públicas. Eh, contenta primero porque salió este reporte. Creo que es bueno que con todos los años que se están viendo cómo está evolucionando el mercado y cómo está evolucionando la responsabilidad que tienen las empresas de telecomunicaciones para eh, respetar nuestros derechos. En general, eso es uno que creo que eso es bastante. Se ha visto en, el, en la última lámina que, que compartiste. La última imagen muestra eh, cómo este cumplimiento está avanzando. Lamentablemente, en líneas generales, lo que se ve es que el cumplimiento mayor se está dando de parte de empresas que tienen ya una posición o una presencia en el mercado de hace muchísimo tiempo. Pero mucho tiempo tampoco es lo que Entel o Vietel estén en el mercado. Ambas entraron en el 2014, hoy estamos en 2022. No es, no es que entraron ayer al mercado. Y no es que estén, eh, no tengan muchos clientes o usuarios o personas usuarias. Hace muchísimo tiempo que ya están, están creciendo. Es más, nos has mostrado también en este gráfico sobre la posición de dominio que tendrían en, en Internet móvil y ambas están creciendo bastante. Entonces vemos que están creciendo durante mucho tiempo. Ya están en el mercado, pero hasta el día de hoy no vemos un un avance significativo en cuanto a la protección de nuestros derechos este, humanos. Específicamente acá, acá que estamos hablando de privacidad de derechos, eh, de la protección de datos personales. Eso me llama muchísimo la atención. Es, ese es el, como que el comentario más grande, pero de ahí tengo comentarios particulares respecto a cada una de las categorías. Se han evaluado ocho categorías en, esta, en este punto. Eh, felicitarles también por haber eh, añadido la última en cuanto a lenguas originarias, porque el Internet es, es eh, como tal, es descentralizado, debería ser accesible para todos y todas, y así también la, las políticas o las reglas eh, que se generan cuando uno contrata un servicio para acceder a Internet deberían ser también accesibles, eh, más teniendo en cuenta la diversidad de, de nuestro país. Eh, eso es muy, muy, muy, muy crucial, entonces feliz de que hayan encontrado esto eh, como un punto relevante para la evaluación. Entonces podríamos ir como que categoría por categoría y ahí como que comentando. Eh, cada una de ellas, ¿no? Sí, ¿Sí? claro, me, me, me parece muy bien. Eh, no sé, empezamos entonces por la categoría de políticas de privacidad, eh, que justamente sí. se evaluaban tres, eh, había tres indicadores, ¿no? Si la empresa cuenta con texto de políticas de privacidad aplicables al servicio que presta, ¿no? Eh, si en las políticas de privacidad se es específico a la hora de denunciar qué información recolecta a sus usuarios. Y si y la tercera categoría es si usa un lenguaje sencillo, claro y sin tecnicismos. Sí, algo, algo que vemos en, en, en las cuatro compañías en este caso es que bueno, cumplen con la ley de protección de datos personales porque justamente la ley la que les da esta obligación eh, y esto parte más, eh, yo creo que más que todo porque hay toda una tendencia en tener que cumplir con esta norma, por lo menos esas empresas que son grandes tienen que en algún, algún punto cumplirla, sería también ver qué pasa con estos pequeños operadores que están iniciando, que tienen voluntad de cumplirla, tienen que cumplirla porque si no son sancionados, así que hay que tener también en cuenta esto, hay una sanción si no cumples estas políticas de privacidad. Un tema importante aquí en cuanto a la accesibilidad es cuán complicado es el lenguaje, o sea, a mí me queda mucho de, de pensar de que sí, son cumplen con todo lo que dice la ley peruana actualmente, que es un montón de requisitos, pero a veces pueden ser muy largas, muy complejas, y al final nosotros, eh, o nosotras, no podemos entrar y como entender así, como estamos viendo, como van a ver en el recuadro como que un cuadrito con las estrellas, súper sencillo de entender qué está pasando aquí, pero no necesariamente eso va a pasar con una política de privacidad. Entonces creo que nos da mucha reflexión de que, que, ¿Cuál es el rol de la política de privacidad para nosotros, nosotras como, como personas usuarias de estos servicios? O sea, ¿Para qué nos sirve tener una política de privacidad más allá de informarnos como por temas de transparencia? Creo que eso, eso es un tema, obviamente más debate en de, de temas de, de reglamento, en fin, de, de todo el, el tema legislativo, pero nos queda mucho pensar en, en cuanto a eso. Si no es un mero, mero checklist de, ah, tengo una política y pling, la cumplo porque si no la autoridad viene y me sanciona. Eh, eso es lo que me queda por, de, de ese punto en específico. Sí, efectivamente. No sé si, Veridiana, eh, tienes algún comentario, pero concuerdo contigo que todas cumplen con lo que es políticas de privacidad, es porque la ley los obliga, ¿no? No es tanto porque haya la, la, la, de repente la, la buena voluntad de cumplirlo, ¿no? Y sí, como, como he puesto en la presentación, creo que también eh, la parte de hemos visto cómo esto se ha evolucionado en términos de cómo se demuestra, ¿no? como, como daba el ejemplo del informe de Carisma, el informe en, en Colombia. Cuando empezamos el proyecto ahí, ya tenía una ley de protección de datos que tenían como eh, requisitos de cuestiones que se deberían formar, pero también en la, en la manera como se informa. ¿no? Y eso también se puede explorar en los informes, en impulsar las empresas a hacer en esto de una manera mejor de una manera más sencilla, de una manera más clara o incluso interactiva. No sé, es por eso daba el ejemplo de los centros de privacidad o de transparencia que vemos en otras partes y que Movistar, por ejemplo, tiene en Perú, como tiene en otros países en que opera, pero otras empresas no lo vemos. Entonces no es solamente cómo cumplir el checklist de la legislación, pero cómo hacerlo de una manera que sea verdadera, ¿no? Que de hecho sea útil, que de hecho cumpla el rol de por qué se quiere informar, ¿no? Entonces creo que la, la idea de también impulsar lo que va más allá de lo que está escrito en la letra estricta de la ley tiene que ver con esto. Sí, de, de todas maneras, y lo que hemos podido ver es que cumplen con la ley y muchas veces cuando uno va a revisar las políticas de privacidad, son un copiar-pegar lo que dice la ley, ¿no? Es como que en principios aplicables, ¿no? Eh, principio de finalidad, pipipi, pi, pi, todos los principios, y es como que, si yo quisiera un poco revisar cuáles son los principios, me voy a la ley, ¿no? Tú explícame en este contrato, en esta página, eh, de forma más, más, más accesible. De repente, quienes estamos aquí, podemos entenderlo porque tenemos formación en eso, pero no, no, no, no toda persona, y ese es un punto muy importante para el próximo reporte de... De repente ser más incisivos y pedirles más a las empresas ¿no? que ve un poco más, ya no me muestres solo tu política de privacidad, que suele ser un copiar-pegar de la ley, sino hazla realmente accesible. El segundo. Pero, les... o sea, solo una cuestión. Hay que recalcar que a veces, incluso estando en la ley, no lo hace, ¿no? Entonces, <risa> tampoco debemos tomar como garantido de que si está en la ley, se lo hace todo bien. Entonces, estar en la uh -huh. ley y hacer. Ya es algo importante, pero claro, queremos más, ¿no? Efectivamente, efectivamente sí. El segundo punto es referido a la autorización judicial, ¿no? Eh, que se, se evalúan dos categorías. Si la empresa es explícita en mencionar que exige un mandato judicial de la autoridad competente antes de entregar el contenido de las comunicaciones de sus usuarios, ahí se le da media estrella. Y, el, y el, la otra estrella se completa si es que la empresa es explícita en mencionar que tiene la misma exigencia en el caso de los metadatos de las comunicaciones de sus usuarios. Ahí me, a mí me llamó muchísimo la atención el tema de los metadatos. O sea, más allá de que la mitad o no más de las empresas eh, evaluadas cumple con, llega a, a cumplir la estrella, eh, me llama mucho la atención en cuanto a qué significa metadatos. Creo que, Igual, no sé si puedo a ser muy exigente, pero estamos en pleno 2022 después de, una, o sea, después de muchas cosas que han sucedido a nivel mundial, hay un uso excesivo de tecnologías actualmente y esto va a seguir incrementando y que hoy en día no se, no se ponga específicamente qué son metadatos o por lo menos una definición por ahí o decir por qué están y por qué los usan, creo que ya es, no sé, no sé, no, sé, no, sé, no lo encuentro una... Un, una eh, un adjetivo para eso, pero a mí me parece muy importante que, que hoy en día tengamos, o sea, que esto sea como de común conocimiento. Si hablamos también de datos personales, tengamos en, en cuenta que, lo, que los metadatos forman parte de nuestros datos personales y que cada comunicación que hacemos, inclusive enviando una foto a un compañero, a una amiga, lo que sea, eso tiene y carga datos este, carga metadatos y carga datos personales. O sea, creo que es, es, eso es como, es, debería ser tan, un conocimiento tan común y tan normal, normalizado. Y, y parte de, de, de normalizar esto es eh, un poco la responsabilidad de estas empresas de poder incluirlo en los contratos y, y en las informaciones públicas que tienen en, sus, eh, en la página web o en sus canales de atención eh, por teléfono. Eh, eso es lo que a mí me, me, me llamó la atención de este, de este punto. No sé si tengan ustedes algunos comentarios adicionales en cuanto a la segunda, la segunda categoría de autorización judicial. Solo una cuestión que me parece interesante, justamente complementar lo que decía, ¿no, Verónica? Porque lo que vemos muchas veces en legislaciones de América Latina es una garantía clara de protección de una autorización judicial previa para el contenido de las comunicaciones, sin, eh, eh, sin tener en cuenta todo lo que decía, ¿no? Todo, todo lo que decías en el, en el sentido de que... Eh, Nuestras, nuestros contenidos están cargados de metadatos. E incluso si no tenemos contenidos, pero tenemos metadatos, podemos saber mucho de lo que pasa en la vida de una persona, ¿no? Eh, incluso crear un, un perfil detallado sobre ella simplemente. Con, con base en estos datos, cuando hablamos de metadatos, estamos hablando de los datos que están asociados a nuestras comunicaciones, no? entonces nuestras direcciones IP que, que han accedido en línea, con quién hablamos, cuando hablamos, eh, con quién intercambiamos mensajes, no es lo que des, el, el, el, exactamente lo que hemos dicho, pero toda la otra información relacionada a, esta, a este intercambio con una persona o con nuestra navegación en línea. ¿No? Y todo esto genera un montón de datos personales que dicen mucho sobre nuestros hábitos y nuestras vidas y todavía aún hoy vemos en distintas legislaciones de la región que no se brinda la misma protección. ¿no? Incluso en, en, en Perú, por ejemplo, con el decreto legislativo, el, el, la ley espía, como des, decía Dilmar, un, una, un, un entendimiento de que los datos de geolocalización, que nosotros llamamos también de metadatos, te, merecerían una protección menor, ¿no? porque incluso antes del, del cambio legislativo eh, era solamente en situaciones de flagrante delito, ¿no? delito flagrante. Pero ahora se puede utilizar en la investigación preliminar de un montón de, de, de delitos. ¿no? Eh, y la, la información en tiempo real de nuestra localización habla tanto de, de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos que hace parte de este entendimiento de cómo estos datos que no son el contenido son tan o más reveladores de nuestras vidas y por, por, y por esto deberían tener una protección equivalente. ¿no? Eh, por esto buscamos eh, verificar este compromiso de las empresas. Uh -huh. Efectivamente, y si bien por ejemplo las empresas no son específicas al decir, eh, bueno, vamos a proteger sobre el contenido de las comunicaciones y, sin, y también los metadatos. Lo cierto es como, por ejemplo, en este caso, eh, Telefónica, sí menciona ¿no? que eh, según el, para el protocolo de entrega a autoridades competentes, el protocolo lo van a seguir, por ejemplo, cuando se requiera eh, registros del tráfico de llamadas, eh, la fecha, hora de realización, registro de números IP, y demás información relacionada a las personas, que no es el contenido en sí misma, pero como bien explica, este, Veridiana es parte de lo que está detrás de la información realizada detrás de la comunicación no. entonces nuevamente en este punto el, las empresas no están cumpliendo como se esperaba eh, no se tiene la suficiente conciencia que a través los, los metadatos pueden ser mucho más reveladores que una comunicación entonces esperamos que para un futuro eh, las empresas puedan tomar conciencia sobre ello y puedan ser más explícitas sobre la información que protegen y sobre los protocolos que siguen para ver qué información entregan y cuál no. La tercera categoría es la referida notificación a usuarios. ¿no? En esta se evalúa si es que la empresa se compromete públicamente a notificar a sus usuarios con el contenido o metadatos de sus comunicaciones han sido objeto de una solicitud por parte de las autoridades. Y la siguiente categoría es que si es que la empresa se ha, se ha pronunciado públicamente eh, eh, por qué es que no va a autorizar, eh, digamos, por qué es que no va a notificar el, el, eh, por qué es que no va a notificar la que hay una orden, una orden de interceptación, pero comprometiéndose a salvaguardar el derecho a la privacidad. Lo, lo, lo resaltante de este punto y lo verán cuando revisen el, el reporte que está bastante interesante, es que es la categoría donde tienen menos estrellas las, las empresas. De hecho, solamente una empresa en este caso, claro, cumple con, con, con la evaluación. Eh, Movistar tiene media estrella y las demás no tienen nada. O sea, la, la relación con el usuario creo que es muy importante y notificar al usuario de, de este tipo de situaciones es aún más importante para temas de transparencia, para temas de rendición de cuentas y también para empoderar a, a las personas usuarias. O sea, existe demasiado. A mí me llamó la atención que era lo que menos se hacía siendo lo más sencillo en hacer. Eh, existen claramente situaciones en las cuales, como lo mencionan algunas operadoras, de, vamos a esperar, no notificamos porque tenemos que esperar que esto sea parte de un proceso judicial, en fin, donde hay es, casos específicos. Pero más allá de la notificación, creo que un usuario es lo más sencillo. Sino si, si, yo digo, si estas operadoras para temas, no sé, contractuales o de... Eh, a cambiarnos de plan, nos mandan un montón de correos, o nos llaman por teléfono, nos mandan SMS, creo que un, un pequeño, una pequeña llamadita, un SMS que sea sobre este tema, sería yo creo que bastante bienvenida. Si es que no existen claramente los protocolos, si no existe nada, creo que no, no es nada complicado. eso voy. No es nada complicado implementar esto, y da pena que, que sea la categoría más, eh, más descuidada de, de todas las ocho que se han trabajado. Muy rápidamente, solo para decir que esto no es solo de Perú, esto pasa en los otros reportes, es una, es una categoría sensible, principalmente con relación a las investigaciones criminales, porque dicen que, bueno, no sabemos exactamente cuándo lo podríamos hacer, teniendo en cuenta la investigación y lo que sea, pero tampoco vemos esfuerzos en el sentido, en algunos países sí, eh, y, y parte, algunos reportes incluso verifican esto si las empresas han hecho eh, esfuerzos en el sentido de buscar hacerlo no eh, con la fiscalía y tener una, una manera de saber cuál es el momento de hacerlo no pero también en, en los reportes hemos visto un avance interesante eh, en otros uh, en otras en otros en otras áreas como civil familia eh, trabajo claro lo hacen Perú ahora lo hace en Chile también, no y en otros informes también, otras empresas, incluso en, el, en investigaciones penales, se reservan el derecho de hacer. Lo importante es, eh, lo que no podemos naturalizar es que nunca lo pueden hacer, nunca lo pueden hacer. Hay un momento eh, en que sí es posible hacerlo y deberían hacerlo las autoridades, no pueden impedir las empresas ¿no? no puede impedir a las empresas eh, que lo hagan, porque esto tiene que ver con el debido proceso y que un remedio efectivo en caso de, de solicitudes y entrega de datos desproporcionadas, ilegales, desnecesarias ¿no? Entonces, no podemos naturalizar que esto no es, al, no es algo que se pueda hacer. Y como decía Verónica, nos comunican y entran en contacto con nosotros para un, para un montón de cosas. ¿no? Y en esta, en que es fundamental para nuestros derechos humanos, se quedan siempre con dificultades. Sí, de acuerdo. Y más que nada en el contexto peruano en que bajo la ley espía, eh, la ley stalker, la policía puede requerir esta, este acceso a datos sin un control judicial previo. Es, ya de repente estás haciendo una investigación policial que puede ser reservada, pero pasa esta investigación y esta investigación policial no, digamos, no tiene un futuro. ¿no? Este caso es archivado. La de empresa debería decir, oye, por si acaso tú, eh, Dilmar Villena, eh, la policía te está investigando por tal tema y me ha pedido que intercepte tus metadatos. Y obviamente eso habilita las posibilidades para que dentro de un debido proceso yo pueda ejercer los mecanismos de remedio respectivos, ¿no? Como es el control de policía, porque estás, actuando, estás entrando a tantos datos personales sin un, eh, sin un resultado de investigación que se pueda palpar, ¿no? Y, y es muy preocupante, y es muy preocupante, como, como se menciona aquí. La cuarta categoría hace referencia al protocolo para requerir datos personales, donde se evalúa si la empresa tiene protocolos o guías sobre los requisitos que deben cumplir las entidades para acceder a, sus datos, a los datos de sus usuarios. Y si estos, el segundo punto es que si estos protocolos son guías han sido hechos públicos. Bueno, esta, esta, esta categoría, este... Y yo creo que, que, es, que es bastante interesante por, por la claridad que puede generar para, to, para todos y todas. Eh, en cuanto también a la, a la rendición de cuentas, eh, yo lo quisiera saber, o sea, y eso me queda a mí como pregunta a, a entenderlo más a futuro sobre, bueno, la información va a estar, va a estar ahí, este, o sea, se busca que estén ahí, faltan todavía que las empresas como vitaliente y Entel lleguen a tener esos protocolos eh, públicos. Pero más allá de eso, ¿cómo nosotros o como nosotras como usuarios podemos este, utilizar eso para nuestro beneficio? O sea, en el caso que comentabas, este, Dilmar, de, de que bueno, eh, por ya sea por, porque hubo inicios en una investigación y, y, y se tuvo que compartir la información mía en algún momento. O sea, a mí este, este protocolo me sirve para saber cómo se compartió, si es que esto no pasó por terceras personas o terceros actores. Eh, eso a mí me queda como que la, la pregunta sobre cómo en la realidad, cómo esto me, me ayudaría a mí como, como usuario, como usuaria de, del servicio. Eh, me parece interesante como transparencia, pero quisiera saber. Pues yo, yo pregunto acá a, tanto a Veridiana como a Dilmar. ¿Cómo nos ayudaría a nosotros? O sea, ¿Por qué tendríamos que exigirle esto más allá de la transparencia? Voy a empezar, pero después si Dilmar quiere, o, o quiere comentar antes. Eh, Muchas veces no se queda claro, eh, el protocolo o las guías son importantes para tener en cuenta para tener el conocimiento eh, de las normas y cómo la empresa aplica las normas, ¿no? Porque nosotros podemos conocer las leyes, pero muchas veces en cuestiones de interpretación o cuestiones de, bueno, esto se aplica también solo al contenido esto también la empresa entiende que es un requisito. Para, para acceder a los datos asociados a esta comunicación. Eh, la autorización judicial que esta ley es pide en este caso, la, auto, la, la empresa pide en todos, en to, en, en, delante de cara a todas las solicitudes que recibe, incluso de datos de registro de llamadas, por ejemplo, y no solamente del contenido de las comunicaciones. Entonces, estas pautas, estas, estos protocolos son un documento eh, fundamental para verificar el compromiso de las empresas eh, más allá de la política que... Por veces puede ser más genérica, ¿no? Y nosotros vemos esto: las empresas que tienen, de hecho, nosotros sacamos el compromiso de la autorización judicial, no de la política, pero principalmente de, de la, del, del, del protocolo y de las guías, porque ahí suelen ser más detalladas en cómo hacen, eh, cómo, cómo contestan a las autoridades. Y ahí. Ponen las, las normas que se aplican, las autoridades competentes para solicitar, los requisitos que ellas consideran en el momento de contestar. Entonces, esto es una manera de verificar sus compromisos y también entender cómo las empresas aplican e interpretan las leyes. Sí, de, de, acuerdo, eh, de acuerdo con ello, Bridian, es como. Al menos un primer punto de decir, yo como empresa me preocupo en el mecanismo de, a través del cual me van a eh, solicitar datos personales y a través de esto eh, tengo, este, eh, tengo esta normativa que he elaborado dentro de, digamos, del gobierno corporativo de mi empresa y que voy a seguir o me comprometo a seguir cuando sea, eh, cuando sea requerido. ¿no? Creo que también va, va un poco por ese lado. El... El sexto, el, el, la sexta categoría que analizamos es la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene tres componentes, ¿no? Si el, el primero es que si la empresa ha emitido un pronunciamiento o ha llevado a cabo una acción afirmativa sobre el derecho a la intimidad o privacidad de sus usuarios. Eh, dos, si es que la empresa ha controvertido en vía judicial solicitudes de acceso a los datos de sus usuarios o se ha posicionado a favor de la privacidad frente a propuestas legislativas que la ponen en riesgo. Y el, el, la tercera... El tercer componente de esta categoría es que si la empresa participa de espacios de discusión o coaliciones sobre temas relacionados a la privacidad, ya sea en foros, en foros internales, como podría ser en el caso peruano, el foro de gobernanza de internet o en el Global Network Initiative. Eh, eh, eh. Yo creo que esta es de todas las categorías, una de las cosas que me ha, o sea, me, me ha generado un poco de, de tranquilidad en el corazón, por así decirlo, pero también tengo algunas, eh, a, a, algunos puntos que, que destacar eh, y uno, uno de ellos es en cuanto a los códigos de ética. Vi que varias de las, de las compañías, si es que no me estoy equivocando, tres de ellas tienen códigos de ética. Eh, para el uso y el uso de información personal, o sea, datos personales todos, y, y la privacidad y la seguridad y esas cosas. El, el único tema que me un poco que me, me molesta eh, o me hace ruido no me molesta tanto, pero me hace ruido es que a veces entender que temas como los derechos humanos como tal eh, sean vistos desde una visión de ética que son, la visión de ética es bastante valorativa en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hablamos de derechos humanos, la verdad no estamos habiendo, hablando de lo que está bien y lo que está mal, sino es que hay derechos como tales y lo que hay son infracciones o no. O sea, acá no estamos hablando si está bien o está mal tener libertad de expresión, o está bien o está mal tener privacidad. Creo que por ahí no va la, la situación. Pero sé, creo que eh, finalmente está bien que exista por lo menos algún documento que hable de... Eh, los principios o ideales que tiene la, la compañía en cuanto a la promoción de derechos humanos. Es un tema. Luego, eh, eh, otro tema que sí, eso es lo que digo, que me tocó un poco en el corazón ver que algunas compañías sí se han plantado ante una autoridad para decir esto no comparto, eh, esto es desproporcional. Creo que eso fue en el caso de Claro, que tuvo eh, cuestiones muy específicos o casos muy específicos donde dijo yo no voy a compartir esta información porque es desproporcional. Esa valoración sobre que algo es desproporcional es clave, clave cuando hablamos sobre privacidad. Eh, las, in, eh, las interrupciones o las, eh, las injerencias a nuestra privacidad tienen mucho que ver si es que esto es proporcional o necesario. Y es bueno que las compañías sepan diferenciar y utilizar eso en el uso que hacen de nuestros datos. No solamente cuando están compartiendo tienen que dar datos a terceros porque son solicitados por la por la autoridad, ¿no? Pero también en el procesamiento de información que ellos hacen para sus propios para brindar su servicio. O sea, no nos pueden pedir, por ejemplo, un montón de información, este solamente porque, porque quieren brindarnos un servicio de, no sé, de, de, de telefonía con eh, internet móvil, por ejemplo. ¿no? Entonces, el principio, por ejemplo, de, de minimización o de finalidad son, son temas tan importantes y, y esto, esto pasa por esta evaluación de proporcionalidad. Entonces, eso fue un tema que a mí me tocó el corazón y dije, qué bueno que tengamos por lo menos unas cuantas compañías en Perú que evalúen este tema. Y finalmente... Eh, eh, creo que falta más compromiso en cuanto a participar en espacios públicos. Muchísimos, nosotros participamos un montón en espacios públicos este, de debate sobre estos temas. y Creo que esto es la invitación clara a, a Vitel y a Entel de que por favor eh, participen más en estos grupos. E igual que a Claro y a Movistar, creo que no solamente el hecho de estar en un conversatorio y demás sea lo, lo necesario, creo que falta, falta mucho más de trabajar con sociedad civil, trabajar con la academia, eh, con, la sociedad con las personas que te ven temas técnicos y trabajo con el gobierno. Creo que ese entrar dentro de esta rueda de conversaciones ayuda luego a que podamos eh, limar asperezas y entrar en un trabajo coordinado. Sí, solamente para concordar, tener acuerdo con, con lo que decía Verónica eh, en esta última parte y en la parte de, de controvertir, ¿no? decisiones o requisiciones desproporcionadas o desnecesarias. También me ha llamado la atención eh, Claro y principalmente el caso, por ejemplo, de... Bueno, ustedes que nos están viendo pueden checar en, chequear en el informe, pero el caso, por ejemplo, de la SUNAT, que ha requerido a Claro que le proporcionara toda la base de clientes prepago y pospago. Eh, para fiscalizaciones, ¿no? A, a veces se naturaliza que todo bien compartir este montón de datos, incluso en un país que ya tiene una legislación de protección de datos, ¿no? Entonces, eh, no está, no, no se debe naturalizar esto y es importante que las empresas hagan su rol en, esto, en estos momentos. Sí, de acuerdo con ello. Creo que Claro es la empresa que tomó medidas más proactivas en este sentido y justamente a mí también cuando le, pre le preguntamos y nos respondió diciendo que se le había por así decirlo se había puesto a Sunat a, a enviarle esta información que mayormente son pocas las empresas que desean llevar malas relaciones con la con la Sunat con la, autor con la autoridad este, tributaria peruana pero lo hizo y, y lo cual me parece muy bien y esperamos que estas medidas se repliquen en otras operadoras no eh, claro fue la única que nos informó que supusieron a esto no sabemos si la SUNAT hizo requerimientos similares a las otras operadoras y como no nos lo comentaron, probablemente lo hayan entregado. Esperemos que no, pero, pero eh, ahí queda la duda. Eh, otra categoría que justo eh, eh, la, que era la quinta que nos saltamos, era un poco referir a la transparencia, ¿no? que es justamente, se analizan los reportes. Si es que la empresa publica reportes de otras, eh, u otras cuestiones similares, Referidas a, eh, donde se indique la información relacionada que entrega sobre los datos de los usuarios, a entidades del Estado, ¿no? Y este, sobre el, el segundo punto es cuán, es cuán específicas son, ¿no? Si comenta cuántas solicitudes recibe, qué autoridades las hace, por qué motivos, cuántas son aceptadas y cuántas son rechazadas. Frente a eso, solamente decir que Claro y Movistar son las que tienen información sobre esto. Por lo tanto, si los que nos escuchan o nos están viendo en este momento tienen Vitel o Entel, la verdad que no sabemos a, si es cierta que está pasando adentro. O sea, es, es, es, eso es en mi conclusión ahí, o sea, es bastante grave de que Vitel y Entel estén en este problema teniendo la participación de mercado que tienen. Entonces, no sabemos, o sea, realmente no sabemos el, el, el ejemplo que puso hace ratito este Dilma respecto a la SUNAT la SUNAT puede saber como quiénes son prepago y quiénes son postpago, pago y esto porque quiere fiscalizar mejor o porque quiere tener una base de datos específica. La verdad que ya llega a un punto en el que uno puede entrar a muchas suspicacias eh, y tener esos informes de transparencia eh, públicos y accesibles y sencillos de entender con detalles es bastante importante. Eso es lo que a mí me saltó como que y, y sé, y, o sea, no, no, por acá no vamos a tirar manos de cuántos tienen Vitel o Entel, pero... Creo que vale la aclaración de saber que esas son las dos empresas que están ahí en sin estrellas. Sí, en efecto. No sé si, Beridiana, tienes algún comentario sobre lo, los reportes de transparencia. Solamente decir que Entel y Vitel deberían seguir lo que ya hacen empresas referencia, incluso de telecomunicaciones en, en la región, como Movistar, Millicom. Claro, está empezando a hacerlo mejor América Móvil, ¿no? Pero en Perú hace muy bien, entonces hay que recalcar que, claro, Perú está muy bien incluso con respecto a, claro, en otras partes. Y en Telibitel, entonces, tienen que eh, seguir el ejemplo y, y brindar esta información, porque con ella se puede conocer más eh, la... Los, las solicitudes del Estado, y como yo decía al inicio, eh, en el caso de Colombia, por ejemplo, fue por, por medio de los informes de transparencia que se tomó conocimiento de prácticas problemáticas eh, en términos de acceso a datos en las líneas, en las redes móviles de las empresas. En efecto, el, la, la séptima categoría, y ya la penúltima, es la referida promoción de la seguridad. ¿no? Es, esta categoría mide tres cosas, ¿no? y una de ellas es de repente muy básica que pensamos que como empresa de telecomunicaciones debería cumplir, ¿no? que es que si cuenta con el protocolo HTTPS en sus sitios web. Eh, el segundo punto es que si la empresa brinda oportunidad a sus usuarios de usar métodos seguros como la autenticación de dos pasos para, to para acceder a sus plataformas, ¿no? a las distintas plataformas de pago que pueden tener las empresas. Y la tercera es si la empresa publica o pone a disposición de sus usuarios contenidos sobre seguridad digital. Aquí vemos bastante cumplimiento en esta, en esta categoría sobre seguridad digital. Y básicamente yo veo en el cumplimiento se da... Bueno, el HTTPS es para poder cifrar este, la, las transacciones que nosotros hacemos. Cifrar es como enmarcar, en, enmascar eh, y poner como una máscara a, la, a las actividades que estamos haciendo en línea para que terceros no puedan saber lo que estamos haciendo. Entonces eso sucede en las páginas web de estas, de estas compañías eh, por default, o sea, porque ya es así. Y yo creo que esto es porque esto viene siendo una práctica bastante común, igual que poder tener una, una autenticación de dos pasos en cuanto a las aplicaciones para revisar nuestro saldo, nuestro, no sé, las promociones que tenemos, en fin. Pero básicamente eso va desde, desde el lado de, de lo que brinda el servicio, o sea, de la plataforma del, de la empresa. Es como que si la empresa sí se cuida, ¿me entiendes? O sea, la empresa sí cuida lo que le está pasando en su, en su terreno. Pero lo que sí le falta, eh, a dos de ellas realmente les falta, es hablar públicamente de lo que hacen. O sea, en los hechos se puede ver que sí tienen algún tipo de, de conocimiento y obviamente y también tienen preocupaciones sobre mantener su servicio seguro. Pero también esto debería ser vocal. O sea, no solamente quedarnos en, en nosotros como, como empresa, sino también ser vocales sobre qué, qué es importante la seguridad digital. Algunas compañías como Claro Movistar tienen centros, como los que, los que mencionaba Veridiana donde se habla más sobre el tema de seguridad digital. Pero creo que los, los usuarios y usuarios de Viter y Intel también deberían tener la, la oportunidad de conocer más sobre la seguridad digital. Y más cuando hablamos de una empresa que brinda temas tecnológicos. O sea, creo que ahí no más falta afilar o unas cuantas cositas para poder tener un servicio mejor en cuanto a seguridad digital. Sí, Verida, no sé si tienes algún comentario sobre este punto de la promoción de la seguridad digital. No, estoy, estoy contemplada por, por Verónica. <risa> Solamente remarcar que incluso esto no estaba antes, ¿no? Algunos reportes atrás, incluso lo de la casa, la seguridad de la casa, han avanzado en, en, más recientemente. Había, había cuestiones a, a arreglar en, en informes anteriores. De acuerdo. Y finalmente la última categoría que es la que añadimos es sobre la disponibilidad en lenguas originarias. ¿no? Estas se eh, analizan en tres categorías. La primera es que si es que la empresa cuenta con una página web disponible en una lengua originaria. Eh, la segunda es que si tiene, cuenta con políticas de privacidad o contratos de prestación del servicio de acceso a internet disponible en una lengua originaria. Y la tercera analiza, si es que cuenta con alguna de estas más en, en otra lengua, ¿no? porque en Perú eh, las lenguas originales oficiales son más de 49, entonces eh, de repente contar con la que, con la que más hablaba, que es el quechua, eh, podía contar bien, y siguiendo más hacia adelante, eh, si lo incluían el Aymar o lo ampliaban en otras lenguas, que, que, me, que mucho más que mejor que eso, ¿no? Eh, ¿Verónica? Y aquí básicamente jalarle las orejas en tel. O sea, disculparán acá este, quienes nos vean o si es que alguien es, trabaja en Intel y demás, pero, pero no es posible, de verdad eso sí sí es bastante serio, pero no es posible que teniendo la diversidad que tenemos, la cantidad de quecholantes, la cantidad de personas que hablan aymara y, y, y, y diferentes lenguas que se hablan acá en, en Perú, no exista contenido en esas lenguas. Y más que todo porque esto no es nada reciente, o sea, si uno hace memoria sobre cuando hacía cola para pagar, por ejemplo, teléfono fijo en casa, si alguno de sus papás o ustedes ustedes les tocaba pagar, ¿se, se podrán recordar algún spot publicitario en televisión que había información, por lo menos de las antiguas operadoras, en lenguas originales. Estamos hablando hace muchísimo tiempo, estamos hablando cuando todavía el teléfono en la casa era importante y relevante para nuestras vidas. Hoy en día ya no lo es, no es tanto. Pero eso es hace mucho tiempo, y yo creo que faltar a este... A, a, es un deber, es bastante problemático. Eh, sería bueno también saber, yo creo que esto ya aún un, una revisión a futuro, es eh, la, la, cómo ellos miden, o sea, cómo las empresas miden la, la diversidad en cuanto a sus usuarios eh, respecto a las lenguas que, que hablan y con las que se comunican en primera en instancia. ¿No? Porque no sabemos si en Entel, por ejemplo, tienen, ellos tienen, de todos los usuarios que, y usuarias que tienen, es, eh, o se puede hacer que, no sé si el 20% o el 15% pueden declarar que manejan mejor una, una lengua originaria que, la, que el español. Es, en muchos casos eso es lo que sucede. O son bilingües. Entonces, esto es, esto es información relevante para que ellos también conozcan de cómo acercarse más y eh, mejor a, sus, a, a, los usuarios, a las personas usuarias con las que trabajan. Eh, y bueno, yo espero que esta categoría se, se, se pinte pronto eh, para todos y todos tengan sus estrellas. No me parece nada complicado eh, implementar eh, portales o canales de atención en línea. Eh, me queda un poco la duda en el caso de Movistar, eh, porque señalan que esto está, los, los canales están habilitados en idiomas dependiendo de quién es el usuario que está llamando. Entonces, yo entiendo que ellos han hecho una evaluación de que a tal usuario habla, no sé, eh, Shipivo y tal otro usuario habla Aymara y por lo tanto yo les voy a responder en, eso, en esos idiomas, pero ¿qué pasa si es que un usuario no necesariamente te llama de su, de su teléfono y te está llamando desde otro lado y va a necesitar apoyo en un, un idioma que no sea este, el castellano? Creo que ahí eso me queda una duda porque no entendí muy bien qué pasa ahí. Yo creo que esto debería pintarse muy rápido. No es nada complicado, la verdad, no es nada complicado y, y luego el... el, el Luego se podría revisar, si es que estos llegan a cumplir, creo que un paso adicional podría ser revisar cómo esto facilita la comunicación con, con, con ellos. O sea, de verdad, hay contratos firmados en, en, en Quechua, o sea, tenemos contratos y, se, y, y, y son reforzados, o sea, ¿hay, uh, hay un cumplimiento de estos contratos en Quechua, o sea, más allá del simplemente cumplir y tener los, los documentos, que es un buen paso inicial, pero bueno, saber cómo esto se operacionaliza en el día a día. Eh, esos serían mis comentarios generales en esta última categoría. Sí, en TEL se ha quedado corto, pero claro que en otras ha hecho muy bien. En este también no, no cuenta, por ejemplo, con un canal de atención ¿no? eh, en lenguas originarias y lo debería hacer. Eh, sí tiene políticas y contratos. Otras no tienen, tiene el canal de atención. Creo que Telefónica es la que un poco combina, Movistar es la que combina los dos, pero con este atendimiento de que sabe la lengua que la persona habla. Entonces creo que como el, el primer paso ¿no? que, que se está verificando en este informe, el mínimo debería ser tener los dos bien y para el máximo de lenguas posibles, ¿no? teniendo en cuenta por lo menos dónde opera y, y lo que hace sentido en, los, en las partes en que opera. Para las mayores, creo que esto eh, debería, debería a, a, eh, tener en cuenta el mayor número de lenguas posible. Entonces esto, eh, si Intel se ha, se ha quedado corto, claro, tampoco ha hecho el esfuerzo que, que hizo en otras categorías, ¿no? Y, y ha quedado muy cerca de entel con una estrella casi vacía. Sí, el, de todas maneras, resaltar el, el lado de Movistar que según nos comunica y aquí bien con la, con la duda que también eh, tuvo Vero eh, cuando cuando nos respondieron a esta pregunta ¿no? de que tiene una base de datos donde tiene, digamos, el ubicada la, la persona y se la tiene en el canal de acuerdo a la región en la que se ubica y se está ubicada en el contrato, digamos, en qué idioma se hizo el contrato, pero llegamos a la pregunta, ¿es qué pasa si yo llamo de otro teléfono, porque de repente la señal en mi celular está mal y tengo que utilizar otro celular y... Y me van a contestar no se va a poder acceder a brindar el, el, el canal de atención en ese celular porque de repente estoy en Lima o estoy en una parte de la ciudad y no, digamos, no se relaciona ese, esa situación de ubicación para poder brindar el canal de atención. Pero dentro de todo creo que eh, a grandes rasgos en esta categoría eh, el, las empresas están bien, eh, el, Movistar especialmente, Intel se ha quedado atrás nuevamente. Claro, está implementando y Vitel creo que también ha, ha podido avanzar en ello, ¿no? Bueno, eso serían las, el, la presentación de reporte, las categorías que tenemos nuevamente. El reporte lo pueden leer, eh, el, eh, se puso el link, lo compartimos en el la parte de los comentarios de, eh, de la transmisión que estamos teniendo en el Facebook Live. Y bueno, no sé si es que hay alguna pregunta o comentario de quienes nos puedan estar viendo. Eh, Veo que no contamos con ninguna pregunta por lo pronto. Entonces, de ser así, para no extendernos un poco más, eh, agradecerles eh, a Verónica por su tiempo, por, eh, por estar con, con nosotros discutiendo, comentando este reporte. Que nuevamente esperemos para que sirva para que las empresas necesarias y siempre vayan para adelante. No queremos que las empresas retrocedan y que, no, que las estrellitas estén despintando. Eso sería totalmente lo menos deseable pero que al menos sirva para que, como si bien la ley no obliga, como buena práctica corporativa, que vayan implementando estas medidas. No sé si tiene alguna palabra final, Verónica, Veridiana, eh, oh. para poder concluir. Solo agradecerles por el trabajo que están haciendo. Es bastante, yo sé que es bastante tedioso estar revisando los contratos, estar revisando los documentos para ver si cumplen con todas las categorías. Entonces, felicitar al equipo de Hiperderecho, eh, en especial a ti, Dilmar. Sé que estás como... Dirige, dirigiste este proyecto. Entonces, eh, les invito a todos a que lo revisen. Es bastante interesante. Muchas gracias. De mi parte también, solamente felicitarles por esta nueva edición, cuatro, cuatro ediciones demostrando un avance y bueno, seguir haciendo este trabajo que es fundamental para, para, que, para impulsar a las empresas a cumplir, a jugar su rol. En, en, en la transparencia y en la defensa de la protección de datos y la privacidad de las personas que confían sus datos a ellas. Muchas gracias, muchas gracias, Verónica, Veridiana muchas gracias a quienes nos, nos han estado siguiendo a través del Facebook Live. Si quieren revisarlo, va a estar colgado en el Facebook de Hiperderecho. Y nada, eh, muy buenas tardes con todos y todas y hasta luego.